Hola, hola, acá continuo, voy, acá continúo con los ejercicios que dije que iba a explicar. Eh, sentí que el audio no se escuchaba, que se escuchaba bajito en el vídeo anterior. Este está un poquito más fuerte, acá está mucho más fuerte. Veremos qué onda. Eh, acá elegí un ejercicio que me pareció copado, el 22 y el 23 me, me, me divirtieron y me parecieron copados, así que son los que elegí explicar. Eh, este El ejercicio 22 nos pide probar que 2N. Combinatoria n, yo lo digo en inglés, capaz se me escape decirle choose, o sea, 2n choose n en lugar de 2n, combinatoria n, pero es la misma cosa. Es mayor estricto que n por 2n, 2 elevado a la n. Para todo n mayor, mayor o igual que 4. Entonces, eh, lo, vamos a probarlo a través del método inductivo, ¿no? Porque eso es todo lo que estamos viendo hasta ahora. Obviamente nos van a pedir eso. Entonces agarremos, veamos qué onda. Lo, lo primero que recomiendo en general... Para estos ejercicios es garabatear un toque. Y con garabatear me refiero a probar cosas, a ver qué pasa. Yo estuve garabateando un rato largo, ya lo hice. Entonces acá solo no voy a escribir el resultado. Pero yo estuve un rato largo y encontré esta igualdad que me sirvió durante el ejercicio. Que era que 2n, combinatoria n. Esperen un segundo, pausa. Que, perdón, es que tenía el pincel muy ancho. Eh, que 2n, combinatoria n. Es igual, primero lo escribo tal como es, lo, lo, lo que es, es 2n factorial sobre n factorial por 2n menos n factorial. Todo eso factorial. Esto, si simplificamos, tenemos 2n menos n, nos queda 2n, ahí, 2n factorial sobre n factorial por 2n menos n es n, así que por n factorial. Y acá podemos escribir 2n todo factorial sobre n factorial al cuadrado. Eh, esta es una igualdad que es simplemente una cosa, no, no, no, no, no. yo, digo, de dónde la saqué es que estuve probando un rato, no, no, no, se, no se te ocurre de una, no lo ves y decís, ah, es obvio esto. Yo pensé, bueno, teníamos dos N, al de ahí, dos N, ese, ese, ese, combinatoria de N, y dije, algo se va a simplificar, y en efecto, te queda un número más lindo, eh, en mi opinión. Bueno, entonces ahora vamos a ir probando usar el método inductivo, esto es una cosa que tengamos en mente, pero que probablemente te, a mí se me ocurrió mucho más tarde resolviendo el ejercicio. Entonces, el método inductivo, por si no lo tienen fresco en la mente, son tres pasos: eh, dos simples y uno complicado. El primer paso es probar, es probar la, la preposición que definimos acá, que es esta: esta es PDN. Probar que esta preposición se cumple para el primer elemento posible, que en este caso es 4. Entonces, veamos P de 4 ¿qué pasa? Entonces tenemos 2 por 4 todo factorial sobre. Eh, perdón. Ah, sí, sí. Eh, sobre 4 factorial al cuadrado. Y acá entre de esta cuenta. Es más chiquita que la. Que reemplazar 4 ahí. Esto es igual a 8 factorial sobre 4 factorial al cuadrado. Que esto es igual, yo lo hice en la calculadora, pero ahora lo tengo. Lo saco de mis notas. Es igual a 70. Queremos confirmar si esto es mayor. ¿No? Tengo que ver. Si esto es mayor que. 4 por 2 a la 4. Que esto es igual a 64. En efecto, para la preposición esta, que es lo que queremos probar, para 4 vale. Y ahora, y esta es divertido, a mí me encanta cómo funciona este inductivo escopado, tenemos la hipótesis inductiva, que asumimos, decimos, que para todo h mayor o igual que 4, p de h se vale. Entonces, 2 por h, todo factorial sobre h factorial al cuadrado, es en efecto mayor que h por 2 a la h. Esto lo asumimos, lo decimos como un hecho. ¿Por qué? Por si no entienden, ahora voy a, voy a explicar un poquito por qué usamos el método inductivo. Eh, lo que queremos ver, que se valga para h más 1. P de h más 1, ¿es cierto? ¿Por qué queremos ver esto? Porque si para si... Para h es verdadero. ¿Entonces es verdadero para h más 1? Bueno, sabemos que para 4 es verdadero. Entonces es verdadero para 4 más 1, que es 5. Y entonces sabemos que es verdadero para 6, que es 5 más 1. Entonces sabemos que es verdadero para 7, que es 6 más 1. Y así hasta el infinito. Si probamos esto, ahora podemos meter cualquier número. Y va a ser cierto. Entonces, bueno, ¿qué, qué hacemos? Intentemos. Lo mismo de siempre garabatear. Yo, yo esto de garabatear lo descubrí a la mitad de un examen de análisis. Por eso lo, lo resalto. Del CBC. Me... Carabatear es una herramienta mágica. Probar. Tirar números. Yo, agarro, yo encima tengo una pila de hojas en las que agarro con lápiz y escribo números al azar. Más o menos. Tipo Tiro, tiro estas cuentas al azar y veo que sale. En este caso, bueno, vayamos viendo. Queremos ver esto. ¿No? Queremos ver. Entonces yo acá voy a escribir. Queremos ver que 2 por h más 1. Todo factorial. Sobre h más 1 al cuadrado. H más 1 factorial al cuadrado sea mayor que h más 1 por 2 a la h más 1. Bueno, vayamos viendo qué, qué podemos hacer. Eh, primero, reescribamos acá, ¿no? Veamos, tenemos 2h más 2, todo factorial, perdón, todo factorial, sobre, acá h más 1 al eh, factorial lo podemos reescribir, ¿no? Como h más 1 por h factorial todo esto al cuadrado. ¿No? Y por reglas de, de, de distribución, acá esto lo podemos separar. Eh, lo, lo de abajo... Perdón, perdón primero voy a, ir a lo de arriba. Lo de arriba también podemos hacer eso de separar h más 1 factorial. Y lo mismo que hicimos lo separamos en 2h más 2 por 2h más 1 perdón, eh, por 2h factorial. ¿No? Y además lo de abajo, esto lo podemos separar, yo ahora me adelanto, pero lo voy a separar en, en acá, lo podemos separar en h más 1 al cuadrado por h factorial al cuadrado. Si, re, si se fijan en lo que teníamos antes, afirmamos que esto, esto, 2h 2h, toda factorial sobre h al cuadrado factorial al cuadrado, era menor que h por 2 a la h. Era mayor, perdón. Entonces acá podemos tranquilamente afirmar que esto de acá, por la hipótesis inductiva, se marcamos acá, por la hipótesis inductiva, 2h factorial. Todo esto es menor que h por 2 a la h. Pero no sabemos nada sobre todo esto, entonces lo repetimos, lo traemos acá. ¿no? Por, que era? 2h más 2 por 2h más 1. sobre h más 1 al cuadrado ¿No? Al cuadrado Esto lo... lo, lo hasta acá no, no hicimos... Hasta acá estuvimos simplificando. Esto no sale de una. Hay que ir probando. El consejo principal es intentar en esto encontrar la hipótesis inductiva. Tipo, buscar una forma de que en la cuenta fea esta aparezca esto. Que es lo que hicimos recién. No, ahora voy a reescribir acá. Así que probablemente dar un saltito. Ok, ahí va, perdón. Quería, quería escribir... Lo mismo que tenemos acá, pero lo, lo, lo vuelvo a escribir acá. Entonces, ahora lo que queremos ver es si esto es mayor que h más 1 por 2 a la h más 1. Este número de acá, si miramos acá, tenemos un 2 a la h. ¿No? Entonces, algo ahí hay, queremos simplificarlo. Bueno, este lo podemos escribir como h más 1 por 2 por 2 a la h. Y ahí... Si se fija, podemos simplificar, podemos dividir de ambos lados por 2 a la h y se cancelan. ¿No? Se me cancelan acá los 2 a la h. Entonces nos queda h por 2h más 2 por 2h más 1. Esto ahora es menor porque x sobre, ay, perdón, x. Porque la función x sobre 2 a la h es decreciente. No es decreciente. Entonces, la, eso no dice decreciente, pero no importa. Entonces, la desigualdad se, se nos da vuelta. ¿no? Y esto nos queda que esto es menor que h más 1 por 2. ¿Venimos bien? Venimos bien. Entonces, no, no me pueden responder. Ah, perdón, acá me faltó un sobre h más 1 al cuadrado. Acá tenemos. Esto por ahora va bien. Ok, acá... Perdón, me, me tenía que revisar las notas el salto. Acá esto lo podemos reescribir como 2H más 2. ¿no? Y acá de nuevo tenemos este 2H más 2 y tenemos este 2H más 2. Les aviso por si acaso, acá tenemos un H más 1 y acá tenemos un H más 1. Es tentador pasarlo y hacer más cosas y se puede, solo que a mí a mí me terminó costando más de esa forma y, y después de un rato de intentar me di cuenta esto del 2H más 2. Eh, acá tenemos, esto lo, lo simplificamos como 2H más 2 y acá podemos también dividir de ambos lados y nos queda que H por 2h más 1 sea mayor, de nuevo, porque de x sobre 2h más 2 es decreciente, ¿no? Es, ahora voy a escribir, lo juro, decreciente, bueno, no, esto, eh, perdón, sobre h más 1 al cuadrado es mayor que 0, ¿No? Perdón, es mayor que 1. Es mayor que 1. Esto pasa por, por depender mucho de las notas. Pero no quiero que sea muy largo el video. <ríe> eh, y acá podemos. continuar un poquito, multiplicamos de ambos lados por h más 1. Y tenemos. Y, y acá repartimos y nos queda 2h al cuadrado. Más h. No, acá multipliqué lo de arriba. Nos queda mayor que. Mayor que. Eh, h al cuadrado. Más. A, más 2h. Más uno. ¿No? Esto es lo de acá, pero expandido. Nos queda esta, esta desigualdad. Y simplemente hay que probar. Ambas son funciones que. ambas son. Yo yo tiendo a, com a complicarla un poquito. Pero es la me gusta porque es la forma de. Siento que demuestro aún más las cosas. Que acá lo que hago es decir, ok. Esta tiene. Lo sé Si lo haces, te queda. Hago, agarro la función. Esta la defino como f de x. Y esta g de x, pruebo las pendientes, digo que f' de x es mayor que g' de x, eso es cierto, si lo derivamos ahora, ahora lo voy a hacer, eh, y ambas son crecientes, entonces si, si, en algún momento f de, si en algún momento f de x es mayor que g de x, entonces para siempre, si, si estas dos cosas se cumplen, entonces f de x1, perdón, g de x1, si en algún momento, eh, f de x es mayor que g de x, entonces desde ese momento en adelante f de x siempre va a ser mayor que g de x por análisis de función. Eso es lo que yo, yo tiendo a hacer. Sé que hay otra forma, hay una justificación un poquito más simple, más corta, pero yo siento que no alcanza. Así que esta es la parte del video en la que capaz está mal lo que, que, que, que lo explica así, pero yo lo voy a hacer. Entonces, si tenemos f de x igual 2x al cuadrado más x, ay, se me queda h. Entonces, la derivada es igual a 4x más 1, ¿no? Y con g de x igual a, ¿cómo dijimos? x al cuadrado más, a ver, esta no me equivoco, más x más 1, la derivada g' de x es igual a 2x más 2. Y ahora, eh, 4x más 1. Esto lo, podemos, lo mismo de antes lo probamos en algún caso, por ejemplo, lo probamos F de 4, que es el punto que nos pedían, ¿no? Esto es igual a 4 por 4, 16, más 1, 17, y esto es mayor que G de 4, G prima, perdón, G', F de 4, que esto es igual a 2 por 4, 8, más 2, 10. Listo, entonces G prima, F prima es más grande que G prima. Se prueba por la misma forma, tenés que continuar, pero esto ya es suficiente justificación. Entonces, probemos f de 4, ahora sí, f de 4, que es igual a eh, 4, por, 4 por 4, 16, 2 por 4, 32, 32, más 4, que es 36. Bueno, lo escribo todo acá de una, sí, está como lo hice antes. ¡Epa! Me dejó dibujar. ¡Pausa! Ahí va, perdón. Eh, de alguna forma... Esto me. Esto da 36. De alguna forma me dejó de dibujar, no sé por qué. Queremos ver si esto es más grande que G de 4. Y a G lo habíamos definido como eh, 4 al cuadrado, 16. Más. Eh, más 8, 3, eh, 24, ¿no? Sí, más 1, 25. Capaz me equivoqué, pero igual, nada. Nos queda esto. Conclusión. Con, con esto. Ahora. Llegamos a la conclusión. Que si entonces. Es cierto que P de H más 1. Que es lo que queríamos probar, ¿no? Entonces es cierto, si sí, podés seguir para atrás, si querés ir eh, confirmando, pero es cierto, es, como esto es verdadero, esto es verdadero. Entonces demostramos lo, lo que queríamos ver, que es lo que quería ver. Ah, bueno, acá escriben, que, que es lo que quería ver. Y ahí tenemos, tenemos probado este ejercicio. Me da el quedado un poquito más largo y tengo los gritos en el medio que tengo que cortar eh, de cuando estaba, de que no me mandaba la virome, pero ya está. Espero que les haya servido. Cualquier pregunta que tengan, coméntenla o mándenme un telegram o un whatsapp o lo que sea. Y yo voy a intentar ayudar. Gracias.